...visitar, ¿en qué sentido sirve? Eh, por supuesto que sirve porque se te, televisa para 140 países... ¡Qué montones, muchísimos! ...en vivo, o sea, lo importante es que nunca se planteó el tema de un cambio de nombre... ...del Estadio Malvinas Argentina, Bien. es nuestro estadio, es nuestro nombre... Y son y eso... nuestras islas, ministro. Y son nuestras islas también, eh, como la denominación que va a tener la sede que es Mendoza, a nosotros no sirve eh, por la marca Mendoza. Es eh, invaluable el posicionamiento de marcas que significa estar en un evento de esta naturaleza a nivel internacional. Y sobre todo si eso se relaciona con la buena calidad, los buenos servicios, el, el evento deportivo... Se queda en, también en eso que transmitimos acá en Mendoza, porque este evento puede ser el puente para otros. Y ya tenemos la experiencia del pádel y tenemos la experiencia de que en horas, y él lo puede confirmar, el de rugby con los All Black se agotaron las 37.000 entradas por lo cual número 37.000 impresionante sí, pero antes sí. quiero preguntarle esto a usted cinco pernoctes me va a explicar qué es y por qué es tan importante que ya están las reservas para que cinco personas por lo menos una noche duerman porque claro no quizás no, no mueve tanta gente o seguramente no mueve tanta gente como un mundial de adultos pero ca cada delegación viene con mucha gente eh, claro cada, cada delegación trae 40 personas ¿Eh? cada equipo con todos sus eh, técnicos, técnico, claro. 40 personas. El trabajo que hemos estado haciendo nosotros desde el área de turismo es trabajar con los hoteleros para que eh, poder responder a los requerimientos de FIFA que fueron intensos a partir de que visitaron las locaciones y eh, fueron intensos porque FIFA a las 3 de la mañana pedía preguntaba algo y a las tres y media ya le estábamos contestando. Y así la disposición de todo el sector hotelero, que son de cuatro y cinco estrellas, tuvimos eh, la capacidad como, como destino de responder a esa demanda, porque por ahí si no estás atento a los requerimientos y hacer las adaptaciones que requiere un, un evento de este tamaño, eh, ellos recorrieron, por ejemplo, un hotel. Eh, las habitaciones, las camas, si... ¿sí? Se fijan en todo. En todo, si ¿sí? la habitación tiene alfombra, si ¿sí? la alfombra puede juntar ácaros, la cocina, eh, donde es el lugar de reunión, el spa, el gimnasio y cómo, cómo ese lugar interactúa eh, en el lugar donde van a entrenar. Claro, ¿sí? perfecto. Y también las distancias con el estadio o con otras sedes miden todo, Bien. absolutamente todo. Y nosotros tuvimos eh, esa capacidad de respuesta. Siete hoteles de cuatro y cinco estrellas ya están eh, confirmados, ya están las reservas hechas. Y si vos multiplicás ocho equipos que van a estar durante todos estos días eh, en siete hoteles... Eh, 8 por salen... 7. qué difícil, porque la tabla del 8 eh, es particular. 6. 64 es 8 por 8, 56. No, me cuesta la tabla del 8 de verdad, 56. Entonces hay que hacer ese promedio y cada, cada el gasto per cápita de cada uno de los que forman estos claro. equipos es de 450 dólares, que incluye gastronomía, hotelería y traslados. Es un número importante, esto hace... A un, una, un movimiento económico, digamos, que la actividad se mueva. Porque no solamente son los hoteles, sino que también es la gastronomía, los traslados, los servicios la que. Gente mueven. que lo ve en el mundo, ministra? Lo dijo al principio sí. y te escucho, Tanito, porque tenías una pregunta para hacerle a la ministra. Tanito, Julián, bien. No, iba justamente a meterme con eso. Ah, de perdón, los, perdón. Con eso de los Dale, hoteles Julián. que decía eh, que son siete. Y que son ocho equipos yendo a esos lugares, de cuatro y cinco estrellas. ¿450 pesos per cápita O sea, tengo que multiplicar las 40 personas... ¿Dólares? Sí, perdón, dólares, claro. Tengo que multiplicar 40 personas por ocho delegaciones y 450 dólares por cada una de esas 40 personas. Por día, ¿sí? Eso tenés que hacer. ¿450 dólares por día? para ver cuánta plata queda. Es más de un millón y medio de dólares por equipo. ...más de un millón y medio de dólares por equipo... ...en alojamiento, gastronomía y traslado... ...pero dijo algo que me resulta muy interesante... ...y me acuerdo mucho de lo que decíamos del Dakar... ...y lo que decía sí. el, el ministro de Turismo en ese momento... ...lo intangible que es que te vean en 140 ciento... países... ...140 es países invaluable. que van a ver Mendoza... ...con sí. todo lo que eso mueve... Sí, ...eso una promoción turística... Sí, no ...la tenés la podés... que pagar... ...no, no, no. es incalculable... Impagable. ...y además tiene una capilaridad, o sea... ...el fútbol relacionado a un a, a la Argentina que es campeón mundial actual. Entonces, ese es el movimiento y que nosotros también pensamos que Mendoza va a traer turistas para el Mundial, acompañado del previaje, uh -huh. acompañado a la promoción turística que vamos a hacer fuerte en Brasil, porque ya tenemos confirmado Un que Brasil, Brasil. Dos, dos partidos. Dos por partidos. Por Brasil. Uno contra Italia. Y junto con Aerolíneas Argentinas y Gol, eh, más ya más. hemos hablado de eh, agregar frecuencias a las nueve frecuencias semanales que tiene, tenemos con Brasil. Un partido juego. Uruguay, también hay que traerlo a los uruguayos. Sí, también, y bueno, Mendoza tiene con, con Buenos Aires 106 vuelos semanales, por lo cual es si ahí reforzamos esa semana, también hay un movimiento a nivel nacional que se va a dar en estos días del mundial. Eh, por nuestra parte, a nivel del gobierno de la provincia de Mendoza, así lo tuiteó recién el gobernador, estamos muy contentos y orgullosos de que la provincia tuvo la capacidad de poder responder a algo que era rapidísimo de contestar y de responder a los estándares internacionales para que eh, estar en esta competencia siendo la segunda ciudad con más partidos de este mundial.